¿Qué pasa si tienes estrías? ¿Te las maquilla? Las ¡Qué buena eso. ¿Las modelos se ayudan entre sí o existen rivalidades? Piden medidas de cuerpo que no sea de altura ¿Sientes que la industria es injusta? Les voy a contar una experiencia Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, estoy finalmente de regreso Para los que no me conocen, soy Nicole Dileo Soy modelo y comunicadora Estoy bastante feliz y bastante emocionada de por fin regresar a YouTube después de casi un año. Por si acaso no he estado perdida, he estado trabajando en TikTok, en mis redes sociales, de hecho en TikTok me ha ido súper bien, ya les voy a hacer un video especialmente sobre eso y la mayor cantidad de gente que me sigue está muy afanada y quiere saber mucho más sobre el tema del modelaje, que es un tema que a mí también me encanta. Así que por Instagram les pedí que me hicieran todo tipo de preguntas relacionadas sobre el modelaje y aquí tengo sus preguntas. Vamos a contestarlas con 100% de sinceridad. Como ustedes saben, a mí me gusta siempre decir la verdad, sea bonita o no sea bonita. Así que aquí vamos con la primera pregunta. Antes de seguir, no se olviden de suscribirse a mi canal y de seguirme en mis redes sociales que voy a estar por ahí posteando mucho más contenido que los puentes ¿Es inclusiva la industria de la moda? Muy buena pregunta. Me gustaría pensar y, y decir que sí. Hay algunas marcas que son más inclusivas que otras. He visto algunos ejemplos que me parecen muy bonitos y de verdad eh, están avanzando. Estamos avanzando como sociedad para poder incluir la mayor cantidad de de personas. Poco a poco la industria igual está cambiando tanto en Perú como fuera, así que es inclusiva, todavía al 100% no, pero yo creo que está por ese camino. A ver, si he tenido solo un curso de modelaje, ¿puedo ya estar lista para presentarme a una agencia? No necesariamente tienes que tomar clases o estar en una escuela de modelos para ser modelo, ya. No es algo que tengas que hacerlo sí o sí, pero yo en lo personal lo recomiendo porque eso te va a ayudar muchísimo a ganar experiencia, a saber a qué mundo te estás metiendo, eh, aprender algunos tips y cosas desde adentro, que es lo que yo suelo comentarles en mis workshops o talleres. Entonces, no es que necesitas tú tener algún tipo de enseñanza para estar lista. Uno puede mandar sus fotos a una agencia cuando quieran, pero obviamente tienes eh, más puntos a tu favor si es que sabes qué te espera, ¿no? Qué cosa mandar o qué cosa no, qué cosa decir y qué cosa no, porque ahí se ve un poquito más un poquito el, el profesionalismo que uno puede tener ¿Qué pasa si tienes estrías? ¿Te las maquilla? Esta pregunta, aunque no crea, me la hacen cinco veces al día, tanto en Instagram, en TikTok, en todos lados y la verdad es que no importa si tienes estrías, yo tengo estrías y todas las modelos que veas en revistas y en, y en formato digitales, todas tienen estrías porque es algo que naturalmente no sale a todos te las maquillan, por supuesto, te las pueden maquillar o te las pueden editar en Photoshop. Si tienes manchas o acné, tampoco es un tema de preocuparse porque al final muchas chicas sufren de acné y tienen manchas de la piel. Que sí, tienes que cuidártelas, pero no es que no te vayan a elegir si es que tienes o no tienes. ¿Cómo has conseguido trabajar con marcas como modelo independiente? Esta pregunta también me la suelen hacer bastante, sobre todo cuando me preguntan en qué agencias estás o has estado, yo les digo en ninguna he trabajado siempre de forma independiente y me ha ido súper bien y la forma en que yo conseguí esos trabajos ha sido bueno gracias a mi esfuerzo porque nadie me ha regalado ningún trabajo, todo me lo he conseguido yo, Sí he tenido ayudas de por medio con un estilo agencia pero en esa agencia porque no tengo exclusividad con ellas sino de forma independiente como intermediario y yo conseguí los trabajos digamos que no fueron por parte de ellas por contactos porque me considero una persona que Hace amistades fácilmente, entonces se me ha hecho bastante fácil yo poder conocer a las personas del ambiente, el fotógrafo o maquilladora Entonces poco a poco he podido conservar esos contactos y me han llamado a mí directamente La mejor forma que yo les aconsejo para conseguir trabajos de forma independiente es buscar, buscar lugares donde te puedan dar trabajo, por ejemplo castings online eh, pueden haber marcas que estén buscando new faces chicas nuevas entonces yo creo que es ahí donde ustedes deberían apuntar dirigirse y mandar sus fotos para que así tengan alguna oportunidad o, o alguna salida digamos para trabajar de forma independiente. ¿Qué es lo que menos te gusta de modelar o de la industria? No me pasa a mí personalmente pero lo que no me gusta de la industria en general es que te pidan verte de cierta manera hay muchas agencias que les piden a las chicas bajar de peso O simplemente no las aceptan en las agencias Porque tienen más centímetros De lo que están buscando Y eso me parece súper feo también Y es algo con lo que yo, como les digo, no lo he batallado personalmente porque yo soy delgada por genética Entonces en ese sentido como que no he tenido problemas He tenido otro tipo de problemas como por ejemplo de mi altura, no de mi contextura Eso es lo que no me gusta, ¿no? Ese tipo de, de negaciones y de esfuerzos que tienen que hacer porque simplemente no les parece cómo se ven las personas, ¿no? Hay que estar preparados psicológicamente para eso porque hay chicas jóvenes, ¿no? Y así empiezan los problemas alimenticios y todo eso que es un tema ya bastante fuerte que no voy a tocar No cambien nunca por nadie ya, yeah, así sea una agencia, un scouter de modelos, o un cliente, si les dicen bajan de peso, piénsenlo bien porque al final pueden jugar contra su salud y eso no está bien. Es mejor estar sanas que conseguir un trabajo por unos cuantos dólares. ¿Cómo encontrar agencias de modelaje en otros países? Este es muy sencillo. Simplemente te vas a Google o a Instagram. Google mejor, ¿ok? Entramos a Google y buscamos agencias de modelo en tal país y ahí te van a salir un montón. Basta que partas con una para que empieces a investigar más En Instagram es mucho más sencillo porque no les pasa que cuando entran a un perfil Les salen automáticamente sugerencias de personas que puedan interesarte Entonces si sigues a una persona Sea fotógrafo, maquillador o modelo o cualquier tipo de persona En otro país que esté haciendo el modelaje eh, Te van a saltar nombres y apellidos y agencias y escuelas y fotógrafos Y un montón de gente relacionada al tema que yo te recomiendo seguir y estoquear por más peor que suene, pero así vas a ir averiguando las agencias que están disponibles o a las que tú puedes postular en el país donde quieras trabajar. Las ¡Qué buena esto! ¿Las modelos ayudan entre sí o existen rivalidades? Mm, ven muchas novelas ustedes. Nunca he sido testigo de una rivalidad, uh, pero hay algunas chicas que se roban cosas. Siempre cuando hay desfiles nos piden no llevar nada de valor y han habido ocasiones que se han perdido cosas donde están las modelos ya, O donde solamente pueden entrar las modelos O tienen disponible los modelos un espacio Y se han perdido cosas ¿Qué crees que podría cambiar dentro de las pasarelas? Ese es algo que he pensado durante mucho tiempo Y lo primero que yo haría en tema físico de pasarela Y de los asientos y todo eso Es o tomarte en referencia las Pasarelas y desfiles que hay en el extranjero. Tan solo mirar en el extranjero te das cuenta de la calidad de, de pasarela que hay. Acá se han hecho, se han tratado de hacer cosas diferentes, sí, en los últimos años pero no ha habido, no hay tanto presupuesto, creo que para hacer algo como los desfiles de Chanel que se van y, y simulan una playa con arena o, o contratan un espacio súper gigante para, para hacer ahí sus desfiles, entonces creo que eso sería un plus porque creo que obtendría mayor eh, reconocimiento o mayor atención si es que se hace algo diferente temas ya de modelos y, y casings y todo eso sí incluiría a modelos bajas ¿no? Obviamente eh, la elección de las modelos va a depender exclusivamente del cliente y de la marca que, que esté presentando sus colecciones porque hay algunos que sí buscan chicas altas porque tienen vestidos largos y es obvio que una chica baja no va a poder desfilar porque no se va a lucir y la persona o sea el cliente o, o el diseñador va a querer vender sus prendas entonces una chica baja no le va a, a funcionar para poder vender entonces yo creo que deberían haber marcas más eh, comerciales no o marcas diferentes que apuesten por diversidad en pasarela Piden medidas de cuerpo que no sea de altura, sí, por supuesto para Entrar a una agencia te piden altura, medidas de busto, medidas de cadera y de cintura. Esto es para saber si eres, bueno, modelo, modelo curvy, modelo petit, etc. ¿no? Para definirte, digamos, en alguno de estos eh, parámetros y saber qué tipos de clientes funcionarían contigo. Eso también es importante cuando hacen castings para desfiles, porque obviamente. Los diseñadores ya tienen hecha la ropa y alguna, por ejemplo, es talla S, otra es talla M, otra es talla L. Entonces, cuando uno nos pide medidas es exactamente para saber qué tipo de ropa te va a quedar, ¿no? Y qué tipo de diseñadores podrían tomarte que saben que te van a quedar y no van a tener que arreglar la ropa tanto. Porque al final todo es costo y tiempo que se quieren ahorrar los diseñadores. Por eso hay tanta variedad de chicas, porque cada una va a cumplir cierto rol y cierta función en cada uno de los trabajos. Por eso es importante. ¿Sientes que la industria es injusta? Sí, sí es injusta. Y les voy a contar una experiencia. Para desfilar suelen haber una lista de modelos fijas que se reparten en, la, en toda la cantidad de diseñadores. Entonces yo me enteré que a mí me habían puesto en esa lista porque les había gustado al jurado que son, bueno, organizadores o diseñadores. Y yo había quedado en esa lista, pero alguien metió mano y me borró de la lista. Simplemente, ¿por qué? No sé, quizá porque no tenía la altura... Pero eso me pareció injusto porque fue algo que yo me gané con mi actitud, con mi pasarela. Alguien me tachó de esa lista y no pude ser parte de esa lista. Así que sí, es injusto. Y ese tipo de cosas pasan siempre, ¿ya? Acá más he tenido un problema y he podido desfilar igual, así que pues los esfuerzos valen, ¿no? He ganado todo por mi propio esfuerzo. ¿Qué consideras que es lo más difícil en el mundo del modelaje? A ver, creo que destacar es difícil porque todas son hermosas, todas modelan bien, todas saben todo muy bien. Así que creo que destacar es un punto en donde tú tienes que encontrar tu rubro y encontrar la forma de hacerlo. Luego empezar en el modelaje también es súper complicado, sobre todo si no tienes las facilidades. Es decir, no tienes algún contacto o algún familiar o amigo que esté dentro de la industria. Empezar es difícil pero no imposible, así que no se rindan. Ha sido una pregunta y respuestas bastante larga creo, no sé cómo vaya a quedar esto en edición. Espero que les haya gustado el video, me ha encantado poder responder estas preguntas y me ha encantado más aún poder volver finalmente a YouTube. Ah, es algo que quería hacer hace mucho tiempo pero realmente estaba enfocándome en otras cosas, así que voy a tratar de, de hacerlo seguido ya para no descuidarnos a ustedes. Que me ha costado bastante llegar a la cantidad de seguidores que tenemos aquí. Así que les agradezco a cada uno muchísimo. No se olviden de suscribirse nuevamente a mi canal. Y apretar en la campanita para que no se pierdan ninguno de mis estrenos. Que tengo varios videos preparados que van a estar buenísimos. Igual, si tienen más ideas de contenido que quisieran ver. Escríbanlos abajo. Y tampoco se olviden de seguirme en Instagram, en TikTok. Para que puedan ver también más contenido relacionado al modelaje. Y a otras cosas que también hago en mi vida. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!